Bueno, hay una, viste cuando te organizan toda una sorpresa uh -huh. Pero no solamente hay una persona involucrada Sino hay muchas personas la involucradas ¿Es ¿Sí? como un Claro, pero en este caso no es un cumpleaños Sino es un padre sorprendido por su hijo ¿De qué manera? ¿De ¿Lo qué quieren manera? ver? Sí, claro ¿Lo quieren ver? Sí, Estoy sí, como claro. loco Es <risa> una persona mayor Por favor del señor Con el DNI Mirá, muchas gracias. lo para la policía el padre Ajá. Le pide ah, Lo paran. Sí, lo paran. ¿Motivo de la visita a funa? El cumpleaños. Festejamos justamente el del cumple 85. Ah, claro. ¿Cuál es el señor? Ha sido ah, sí, cumpleaños. Jubilado, ¿no? Jubilado. Es escritora, además. ¿Qué que sí. cobras sin laburar. ¿No? <risa> ¿Cómo le tira eso? Se va a tener que bajar el señor porque hay un caso de identidad doblada acá. Identidad doblada. Venga, por favor. Bueno. 85 años. ¿eh? Tenemos un. Un código acá de robo de identidad. Hay dos documentos con el mismo nombre. ¿Me puede aclarar esto? Dos documentos de mi hijo. ¿Y dónde viene su hijo? En Bariloche. En Bariloche, dijo. No puede ser. Ah, bueno. Porque este documento lo encontré yo acá. Acompáñame, por favor. Ay, Dios. Pobrecito, no me gusta el chiste, eh. Sí, es una no sorpresa un tanto. Están jugando al límite, chicos, ¿eh? sí, Esto es como ir al último partido con cuatro amarillas. Sí, sí, sí, están jugando al límite. Yo no lo haría. imagino que hay un chequeo médico previo, ¿no? Todo. Sí. Ay, no, no, no. Qué bonito, igual. Qué quilombo. No, no. No, no era mi idea. Así. Cerró bien, cerró bien, cerró Qué bien. bien. Cerró, bien. cerró bien. Claro. Que buena sí, sí. la complicidad de la policía, ¿no? Qué fuerte qué fuerte la emoción ah, me, me puso me pisó la piel si sí. sí, es verdad el límite hay que tener cuidado yo temí en un momento pero bueno terminó todo bien sí, mis todo bien el se abrazo es. y después festejaron junto el cumpleaños qué, qué lindo qué lindo el reencuentro bueno no me sé, encanta cuál,